Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal otra vez Yo soy Nicole, para los que aún no me conocen y son nuevos en el canal Y bienvenidos a un nuevo video Hace un mes viajé a Arequipa con mi novio Trevor Y lamentablemente no pudimos hacer un vlog porque en verdad fuimos para conocer obviamente Y lo otro fue para hacer fotos y nos enfocamos únicamente en hacer fotos entonces no estuvimos con la cámara grabando mucho tiempo y como muchos de ustedes me han preguntado bastantes cosas sobre mi viaje y a dónde hemos ido y lo que hemos comprado, gastado, etc. decidí hacer un video explicándoles nuestros tours y todo lo que hicimos así que si te interesa saber qué hicimos en Arequipa sigue viendo el video Fuimos a Arequipa tres días Viajamos en Latam Y compramos los pasajes por millas Como dos meses antes Del aeropuerto al centro histórico Que fue donde nosotros nos quedamos Tarda sobre 20 y 30 minutos Y nos quedamos en la hostería Tiene muchos colores Es bien entre antiguo y moderno Y los cuartos son preciosos Y la vista es increíble Porque al fondo tienes el volcán Acá les voy a ir dejando muchas fotos De todo lo que hemos podido hacer Y ese primer día aprovechamos Y fuimos al monasterio de Santa Catalina Y este monasterio, convento Santa Catalina, como le dicen algunos, albergó a las mejores familias de Arequipa hasta el 1970, que de ahí decidieron vivir en comunidad fuera de, de ese convento y lo usaron para que los turistas vayan a ver cómo vivían. Y de verdad, esta es como una ciudadela enorme. Y para entrar tienes que pagar 40 soles. 20 estudiantes que tienes carnet que universitario, pero lamentablemente mi cara no, no funcionó entonces cuando entras te dan un mapa que al comienzo es un poco confuso porque das vueltas y vueltas en el mismo lugar porque no encuentras la salida y bueno la cosa es que tienes que buscar las flechas en las paredes porque siempre va a haber más y más y más, cada cuarto tiene su historia, tiene su biografía de quién vivió ahí, quién durmió, después está la cocina, o sea, olvídense, es una cosa increíble que tienen que ir con calma. Todo este paseo nos duró como una hora, en verdad, nosotros fuimos por nuestra cuenta, pero si no están seguros de querer visitarlo solo pueden conseguir un guía. Para nosotros no fue para nada necesario. Y bueno, Arequipa es bastante conocido por el cañón del Colca. El tour lo tomamos con Colonial Tours, que tuvimos que pagar 80 soles, y luego yo por ser nacional pagaba 20 y los sudamericanos pagaban 40 soles. Del hotel nos recogieron a las 2 y media de la mañana y de ahí tuvimos que esperar como 4 horas, 3 horas y llegamos a la primera parada que fue Chibay. Tomamos desayuno, eso está incluido dentro del tour. Fuimos como a un pueblito en donde podíamos avistar el volcán a lo lejos y fue muy chévere porque justo estaba erupcionando. Fuimos una hora más hasta el valle de Colca, todavía no era el cañón. Entonces nos hicieron pasar nos explicaron un poquito cuál era la diferencia de un valle con un colca y bueno, no les voy a spoilear nada para que vayan ustedes viajamos otra hora más hasta el mirador del cruz del cóndor, donde finalmente era la parada más importante en donde podíamos ver los cóndores el cañón que es inmenso eso sí, tienen que averiguar con tiempo cuándo es la temporada de avistamiento de cóndores porque no me acuerdo ahorita, pero hay una hay un par de meses en donde los cóndores aparean y las hembras gestan, entonces no aparecen nunca por los cielos. Una recomendación que les puedo hacer es que como hace muchísimo calor, tienen que llevar bloqueador, un montón de agua, efectivo porque hay bastantes personas que venden o, snacks para tomar. Probablemente muchos de ustedes quieran comprarse y esta parada dura una hora y media. Bueno, y ya de regreso a la ciudad de Arequipa fuimos al punto más alto que es 4910 metros sobre el nivel del mar así que cuidado con el soroche y ahí pudimos ver eh, vicuñas, los volcanes a lo lejos que están un poco nublados y no se podía ver bien y el tercer día que fue nuestro favorito de ley y que todos ustedes han querido saber la ruta del sillar para los que no saben el sillar es el material con el que la ciudad de Arequipa en verdad está construida por eso le dicen ciudad blanca porque este material es blanco y bueno, obviamente existe un proceso para hacer eh, las construcciones porque la construcción en sí no está completamente hecha del sillar sino es solamente por afuera, porque el sillar se deshace. El tour lo tomamos con Bravo Tours. es un tour privado y el señor Adolfo fue muy buena gente así que si alguna vez ves esto muchas gracias por su paciencia y por su buen humor este lugar turístico aún no es famoso por lo que cuando fuimos habían literal tres personas pudimos tomar fotos tranquilos, volamos el dron únicamente tienes que pagar 5 soles para entrar y para hacer esta ruta del sillar existen dos opciones una es la cantera de Huayco ahorita le voy a explicar qué es y luego está la quebrada de Culebrillas. Añas Huayco es este lugar que tiene paredes de 30 metros de alto llenos de sillar que se extienden por un montón de kilómetros Y ahí está esta pared famosa que ustedes han podido ver en mis fotos En donde está tallado un hombre y el escudo de Perú Y de verdad que se parece a Petra Y de verdad transporta a otro mundo Una vez que pagas los 5 soles ya puedes ir a visitar Y caminar un poquito por ahí por la zona Y luego te vas a encontrar con varias personas que trabajan ahí para extraer el material Le dijo a Trevor si quería martillar un sillar Que, es, que era un bloque enorme para cortarlo Y bueno, hacer un poco del proceso Y aquí les voy a dejar el video Una vez que terminas de ver añas Añazuaico te vas a ir a la quebrada de Culebrillas que es como esta quebrada cañón increíble que de verdad parece que estás en otro país y vas a poder ver petroglifos que son los dibujos en piedra que han hecho nuestros antepasados estuvo en verdad bien increíble Aquí no tienes que pagar absolutamente nada. Así que si tienen la oportunidad de ir a estos dos lugares que son increíbles y que no muchos conocen, yo les recomiendo al 100% que vayan porque no se van a arrepentir, lo juro. Todo este tour nos duró entre 3 y 4 horas. Y luego regresamos a la ciudad de Arequipa y el guía Adolfo. Nos recomendó ir a la pincantería La Mundial que es muy cómoda para todos los bolsillos. Y nos pedimos un plato que venía rocoto relleno, pastel de papa y chicharrón. Y de verdad que quedamos pero llenísimos los dos y solamente costó 32 soles De todas maneras vamos a volver para seguir conociendo Porque nos faltó un montón de cosas Ahí les dejo los tips que necesitan para ir Espero que se pongan a investigar un poquito de los tours Y se atrevan a ir a la ciudad de Arequipa No se olviden de suscribirse en el bloquecito de abajo Darle like al video y seguirme en redes sociales Yo me despido y nos vemos en un próximo video ¡Chao chicos!